Señores, en las bullas del día anoche, anoche todos nos volvimos, después eh, que habíamos llorado por la muerte de Kobe Bryant, anoche volvimos de nuevo para atrás. Luego que, eh, lamentable eh, que fue de esta forma, vimos un mensaje de, del señor LeBron James, donde se solidarizaba con Kobe, decía que seguía su legado, y fue un mensaje sumamente impresionante Kobe llovía de a The One Way que no hizo una sola publicación, hizo varias publicaciones y muchas personas esperaban la, la, la reacción de, de LeBron James, yo la verdad no pensé que lo iba a hacer a través de su cuenta de Instagram, pero pero lo hizo entonces, muchos nos expresamos por las redes sociales, muchas personas en el mundo entero se expresó eh, eh, por LeBron James a través de sus redes sociales Magic Johnson, eh, o sea, muchas personas se expresó pero hubieron personas que entendían que si tú no te expresabas en las redes sociales, tú no te estás solidarizando con la muerte de Kobe Bryant y su hija, y con los y con los demás personas que murieron en ese accidente, y comenzaban a tener una presión social con personas específicas. Y, y este fue el caso de la ganadora de Miss Universo, nuestra querida y, querida y bellísima Amelia Vega, esposa de un jugador de la NBA, que a vega, lamentable, ella es como, como es esposa de, de Al Orford, y los dominicanos, no, yo, yo, yo estoy seguro que fue un dominicano, porque eso no fue otra gente, no, no, no eso fue un dominicano metiche, ese dominicano metiche que cree que, que todos todo, todo tenemos que hacer el mismo comportamiento, cada quien tiene su manera de, de, de, de dar apoyo o, o enfrentar el dolor. Entonces, viene. Y comienza a le pasa a una, una señora, una señora esa que se expresa muy grave así, y yo sé porque mi mamá a veces escribe cosas rápido, tú sabes, a veces hay que controlar eso, porque no todo lo que uno piensa no puede decir en las redes. Entonces vino una señora y le dijo le dijo de todo, insultando a Amelia Vega, porque no había puesto nada sobre Kobe Bryant y su esposa y su hija, como que era obligatorio, señores, esto no es obligatorio, Usted publica en sus redes sociales porque usted le salga. O sea, no es obligado, no es obligado publicar en las redes sociales sobre la muerte de Kobe Bryant. O sea, no es que, que ah, mira, tenemos que tener un compromiso a todo el mundo en redes sociales en publicar eh, tal cosa. Entonces yo como que no entiendo esa vaina, flaco. Entonces, señores, entonces ella se molestó y ella explicó en un video de manera clara, en ese video ella explicaba y decía... Que ella eh, siente el dolor y más porque, como dice, ella dijo en el video, su esposo también viaja a cada momento. Entonces, ¿ustedes creen que Amelia Vega no se siente mal porque es esposa de un atleta? De ella? También lo vive porque es, eh, ella tiene una familia igual que como la tenía Kobe Bryant. ¿Eh? Entonces, ¿ustedes quieren opinar? Como que el mundo tiene que, estar, tiene que estar dirigido a la manera que usted quiera? No. Si usted quiere publicarlo, publica porque le salga. No debe, de, pues bajo ninguna circunstancia, meterse en la cabeza usted que la gente tiene que hablar obligado. Ah, no, mira, porque ella debió hablar, porque es, Porque el dominicano a veces... Porque yo sé, oye, no hay forma que me digan a mí que no es dominicana la que hizo esa. Mira. Es dominicana... Porque a la persona le gusta meterse en la cabeza como que tenemos que copiar y hacer las cosas como que es un patrón? Señores, ella sencillamente no se vio expresado porque ella no quería expresarse todavía o quería hacerlo de manera personal, pero eso es su cuenta. Ella lo hace si quiere, si le da su bendita gana, su bendita gana, lo hace. No lo tiene que hacer porque usted le dio su gana. Entonces la gente tiene que hacer la cosa porque usted le dio la gana. Ah, pues ya yo te veo. Eh. Ah, pues todo el mundo vamos a poner. A todo el mundo le vamos a, a. quitar 100 dólares. Está bien. A ti te vamos a quitar 100 también. Tú te sumas ahí. Cuando digamos, vamos a quitarle 100 dólares. A todo el mundo. Tú te vas a sumar ahí. Vamos a quitarte el 100 a ti. Sí, porque es fácil. Como es gratis. Como es un pose gratis. Y perder precio. Pero cuando te toca a ti. Entonces, señor, señores. Las redes sociales. No es obligado a comentar usted, A veces yo veo comentarios, mire y lo digo claro Yo no tengo un concepto de programa, de programa Porque mi, este programa es lo juvenil Y usted me ve conmigo ahora para atrás Es por eso Nosotros tenemos un concepto juvenil De redes sociales Que no es el mismo de todos los programas Entonces las personas entienden Que nosotros tenemos que hacer el programa Tal como todos los programas normales porque hay que hacer las cosas como la gente entienda, no como la gente entienda. Pero para el colmo, lo consumen. Porque si no lo consumieran, vos, nos dejamos el programa. Y lo consumen. ¿Sabe? El concepto de hacer las cosas como usted entienda, eso no existe, señores. No existe. Miren, yo puedo tirar a mí. Yo soy una gente del de, de pueblo de Cibao. Yo puedo tirar a mí. Esa es mi forma. Yo quiero, dejar, yo quiero que la gente me vea de esa forma. Yo no tengo que cambiar y buscar la forma de que... No, porque mira, Roberto Neri habla de esa forma. Roberto Neri es un programa. Fulano es un programa diferente. Todos son programas diferentes. Entonces, la gente de las redes sociales tiene una mala costumbre de entender, hacerle entender a la gente que tiene que ser tal como usted cree. Entonces, si Amela Vega no entiende que no quería poner una publicación como lo hizo Jerry Felópez, como lo hizo Ale Rodríguez, como lo hizo muchísimas personas... Está en su derecho, no es obligado, señores. Entonces, la gente de las redes sociales entiende que todo tiene que ser obligado. Obligado. No, mira, esto es obligado. No, no, no, mira, si tú no pusiste esto, obligado. No, esto no es así. Yo he trabajado en redes sociales. Sé cómo. Yo. Yo sé cómo ustedes se comportan en las redes. Yo lo sé. Por eso le doy contenido. Pero cuando hay personas que quieren moldearte a la forma en que tú quieres señores, en las redes sociales aparece una gente que quieren no, mira, tiene que ser así no, porque si no es así no, ya no estamos bien, obligado obligado. no, mira, es así que va, porque esto es así que todo eso, y ya tú sabes es así no, vamos a hacerlo así, porque yo entiendo que eso te... y que esa persona no te ha pedido opinión esa persona no te ha pedido opinión y si a ti te molesta lo que Amelia Vega haga con su cuenta, no la siga una persona, oye, yo vi en la cuenta de Molusco. Molusco nos está informando de todos los detalles de Kobe Bryant. De todos los detalles de Kobe Bryant nos está informando. Y una persona le dijo, por favor, no utilice la, la imagen de Kobe Bryant para coger la... el el Molusco, amo, ah, yo te voy a ayudar, ven. Y, lo bloqueó, y la bloqueó. Y, y así es que se que a, a la gente ahora. Si a ti te molesta lo que tú estás siguiendo todos los días que bloquearte. Porque si te molesta eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a ayudarte, para que no la veas más, vamos a ayudarte. porque tú, te, tú tú estás comentando, diciendo que te molesta? Entonces, Si te, a ti te molesta que Amelia Vega no, hayas, no haya puesto una publicación de solidaridad o de pésame, porque ella todavía no, no, no, le, no lo entiende así, que quiere darle en su debido momento, usted no le, no le gusta, deje de seguirla. O sea, no le, no, le, no le, pida algo forzoso, tiene que, que, que le salga por, de manera, de manera espontánea, que le salga de sus eh, de sentimientos y ya ustedes saben. La gente en las redes es especial. <música>